Es la conferencia de ingreso en el centro de la que va a ser nuestra compañera Victoria Cabieces Ibarrondo, cuya presentación, hoy yo descanso, la presentación va a ser nuestro compañero Ángel Díez. Bueno, soy un poco más alto, pero es que si me pongo un poco más alto me da la luz. Y entonces eso, así que me voy a juntar un poco a Mariby y empezamos, ¿vale? Bueno, pues señor... Yo... Señor Presidente del Centro de Estudios Montañeses, miembro de la Junta Directiva, señoras y señores, miembros del CEM, señoras y señores, recibimos hoy a un nuevo miembro de número de este Centro de Estudios Montañeses, a la profesora Victoria Cabezas. Pero permítanme ustedes y permítanme la nueva socia que antes de, presentarle, de presentarla hable primero de este centro del que hoy pasa formar. Centro de Estudios Montañesa se creó en 1934 de la mano de un grupo de intelectuales científicos y estudiosos. Vamos pues poco a poco Caminito del Siglo, y es una de las principales instituciones culturales y de investigación de Cantabria. El fin de esta institución cultural es la promoción de la historia, la literatura, el arte, la etnografía y las ciencias de Cantabria. Es el cronista oficial de Cantabria, miembro del Consejo de, de Investigaciones Científicas y está integrado en la CECEL. Además, es institución consultiva para la historia y el patrimonio de Cantabria. Por eso, hoy, el centenar largo de miembros de este centro le dan la bienvenida. A lo largo del último cuarto del siglo XX, fueron apareciendo en nuestro país nuevos motivos de investigación histórica, tales como el papel de la mujer, la vida cotidiana, la cultura y algunos otros. Uno de ellos fue la educación. Desde esos años, la historia de la educación se ha desarrollado de forma importante en nuestro país. Junto a esas nuevas formas de historiar, encontramos otras clásicas como la historia del arte. La profesora Victoria Cabeces, que hoy pronuncia su conferencia de ingreso en este centro, ha sabido conjugar con acierto ambas perspectivas históricas. Victoria Cabeces Ibarrondo nació en Bilbao en 1953. Se licenció en Historia en la Universidad de Deusto. Doctorándose en la Universidad de Cantabria con la tesis titulada de Arquitectura de los Centros Docentes en Cantabria en los siglos XIX y XX, dirigida por el profesor Luis Azatornel Ruiz y calificada con sobresaliente cum laude, y en la que hace un análisis de 50 arquitectos con obra escolar en Cantabria. Ha ejercido la docencia en el Departamento de Historia de la Universidad de Deusto y desde 1976 hasta bien recientemente. ...ha desempeñado su trabajo como profesora de enseñanzas medias, ...en los últimos 20 años como catedrática del Departamento de Geografía e Historia... ...del Instituto Arturfo Argenta de Castrulladas. Durante seis años fue asesora para la formación del Profesorado de Ciencias Sociales de Cantabria... ...participando en encuentros internacionales en Japón e investigaciones en Uruguay. Entre sus publicaciones podemos destacar su participación en la Guía del Arte de Cantabria... Comentarios de escultura Grecia y Roma, el patrimonio escolar del municipio de Casturdiales, propuesta de elaboración de una unidad sobre arquitectura local, visita didáctica al patrimonio histórico-artístico de Casturdiales, guía para educadores de la exposición antológica de Chillida, arquitectura industrial del hierro de la serie Cuadernillos de Arte en Cantabria, pintores cántabros, la pintura de los paisajistas de Cantabria, en Cantabria, María Blanchard y otras mujeres artistas, la promoción indiana en la arquitectura escolar de Cantabria, arquitectos cántaros y construcciones escolares, arquitectura escolar de Cantabria, análisis de la arquitectura escolar en el municipio de Casturdiales y la promoción escolar de los cántaros en Cantabria. Todos ellos entre 1990 y 2016. Con este currículum poco más puedo decir. Es para mí un placer apadrinar a esta profesora, a la vez que amiga, en su ingreso al Centro de Estudios Montañeses. Les dejo ya con ella su conferencia, a la vez que les agradezco a todos su asistencia. Muchas gracias. Mi agradecimiento a todos ustedes como miembros del Centro de Estudios Montañeses. Es para mí un honor poder incorporarme como socia a una institución, de como ha explicado Ángel de tan largo recorrido y con gente tan importante. Quiero agradecerle a él personalmente el empuje que me ha dado en su momento con la tesis, con esas crisis que tiene Europa de la redacta, que me, me ayudó muchísimo. Y luego porque bueno, fue capaz de conducirme una tarde de septiembre del año pasado y presentarme al presidente de la institución y animarme a, a que me incorporara y que asistiera. Mi agradecimiento a todos, a todos los que hacen que esta institución bueno, pues tenga un prestigio a lo largo de los años de, en Cantabria y fuera de, de, de la propia entidad local. Y bueno, hoy también me voy a permitir recordar Brevemente, eh, que, mm, quiero eh, de alguna manera mm, nombrar a Félix González Cuadra, que participó durante muchos años de estas, de estas actividades, que venía con mucho entusiasmo desde Cáceres y que bueno, pues siempre hablaba de, de la importancia que tenía la institución y bueno aunque es familiar, pues me siento muy, muy honrada de, de estar hoy aquí y de, de alguna manera eh, pues continuar un poco en, en la línea de que desde Castro que no hay mucha gente que, que participe, pues bueno, estemos aquí presentes. La verdad es que siento pudor porque he visto caras, algunas muy conocidas para mí, porque han sido compañeros o han sido profesores... Y otros porque sé, porque participan dentro de la institución, que son gente muy notable en el, en el tema que les voy a exponer yo a ustedes esta tarde, que es la arquitectura escolar, pero bueno, por lo menos han hablado, que yo recuerde algunos de ustedes, de, entre otras cosas, del Instituto de Santa Clara, del Instituto del Márquez de, de Santillana, y bueno, pues... Eh, realmente de los arquitectos que yo he contemplado en mi, en mi tesis porque hoy mismo me decía Isabel es que ya sigue investigando a rucoa es decir, bueno, pues mi pudor de, de dirigirme porque realmente eh, voy a decir algo que muchos de ustedes conocen pero lo voy a intentar poner en valor y la verdad es que Realmente es un poco complejo porque este es el tomo del contenido, entonces no les voy a llevar la tarde de veraneo de agosto eh, intentando correr sobre los, sobre los capítulos, ¿no? pero sí que voy a esbozar un poco por qué elegí el tema y qué satisfacciones me ha dado en la investigación. Y bueno, pues como al final esto va a quedar en la biblioteca, pues pueden usar ustedes con total. Eh, tranquilidad en el tiempo que les parezca y si les parece, pues es que, eh, bueno, ver que, de qué hablo realmente y de qué me he dejado por ahí. ¿eh? Entonces, eh, primero comentar, aquí también destacar en que fue compañera de, de, de actividades en la universidad y yo recuerdo que cuando presenté, claro, cuando me ha presentado Ángel, ha dicho que una de mis eh, particularidades es que he sido profesora de, de bachillerato muchísimos años y entonces eh, era mi espacio natural, el moverme en un habla. Pero bien es verdad que cuando comencé mis bueno. actividades investigadoras, pues es que investigaba sobre la salida del mercado barrio castellano por los puertos vascos en Brujas, o sea que nada que ver con este tema. ¿Por qué este tema? Y además muy tarde, porque... Eh, lo, lo inicié en los años 90, porque realmente eh, me apasionaba la arquitectura que modestamente enseñaba a mis alumnos de Historia del Arte en el PREU, en el, pre el COU en el segundo bachillerato. Y por otro lado, bueno pues me apetecía hacer una investigación histórica en profundidad vinculada a algún tema que me fuera personalmente atractivo. Tengo que decir que cuando yo presenté eh, a los compañeros de la Universidad el tema les pareció, pues, pues no sé, de poca entidad. Porque realmente era la época de los catálogos, de los trabajos, eh, que se hacían más eh, monográficos de, de un determinado lugar. Eh, recuerdo una, una conversación con Isabel que me decía, igual te da poco de si Cantabria tendrías que igual hacer la, la zona norte y tal. Y luego lo que me di cuenta... En algún momento intenté tirar la, la toalla, pero cuando me puse a hacer eh, el trabajo, que había mucho potencial. Eh, mi etapa investigadora ha tenido como dos momentos diferentes. Una, en, en el, la época del año 95, y, eh, pero bueno, fue un año que tuve una, una licencia por estudios, me quedé a hacer trabajo de campo, es decir, recorrí todos los pueblos que pude, intentando eh, fotografiar, acceder a archivos, etc. Incluso bueno, pues luego acceder a archivos eh, nacionales a Laga o, o a los eh, eh, eh, archivos eh, de, de otras instituciones, el archivo histórico provincial, eh, y vi que efectivamente bueno, pues era, era importante, pero lo aparqué porque como ha citado antes, pues cuando uno enseña y visto que hay compañeros de. De, de, que han estado en el aula, pues eh, si lo vives con pasión, eso te, de alguna manera, pues lo que hace es que te consagres más a esos aspectos y hagas más eh, cuestiones didácticas, visitas o, o cuadernillos u otro tipo de, de cuestiones. Y en la jubilación, pues retomé el tema 20 años después, y bueno, pues ese es un poco el resultado de lo que voy a esbozar esta tarde. ¿Qué me he dado cuenta en esos 20 años? Bueno, pues que hay una gran pérdida patrimonial, lo voy avanzando, porque claro, muchos de los edificios eh, se, han, se ha, han desaparecido. Recordarán todos ustedes que sí. hubo en la época de las concentraciones escolares que se abandonaba con el éxodo rural los pequeños núcleos y esos quedaron prácticamente abandonados y la escuela pues, corrió suerte diversa. En algunos momentos, algunos con este patrimonio no se ha recuperado. La función no es la que estuvo prevista, sino que hace lo bueno, mismo puede ser un local de hostelería que un albergue, una junta vecinal, etc. ¿no? Muy pocos conservan la, la función. Pero eh, me di cuenta bueno, pues de, de esa pérdida por un lado y entonces la, el interés de mm, intentar, eh, bueno, pues... Eh, intentar eh, recoger eh, la, la, como documento las imágenes de, de algunas de las, de las tipologías que bueno de las escuelas y de los centros que fui visitando otra cosa que también me di cuenta y bueno pues eh, con tristeza lo digo que muchos de los de los archivos visitados cuando he ido bueno pues pasaba que como recordarán éramos de los de la fotocopia ¿no? entonces para, para trabajar las fotocopias no tiene ningún sentido todo el mundo. Intentamos hacer una foto potente de los planos y que, bueno, pues que realmente refleje lo que el arquitecto el, o el proyecto quería eh, trasladar. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que algunos de, esos, eh, de ese patrimonio de, de archivos, sobre todo los archivos locales que no están organizados porque hay otros que, que funcionan, pues eh, no encuentras. Eh, me ha pasado en diversos eh, archivos locales en ayuntamientos de ir a buscar un plano que se había divulgado en un catálogo que se había eh, eh, y, bueno eh, reflejado en, en alguna publicación y eh, están desaparecidos ¿no? Bueno, pues eso también es un tema que me parece que, que es muy importante y que yo he intentado reparar con eh, dos anexos finales en uno con eh, todos los proyectos de los, de los archivos que he consultado y los he intentado editar eh, bueno, en, en, en esos anexos. Y otra parte que de las fotos, no de todos los ayuntamientos, eh, he intentado volcar para que bueno, pues en algunos momentos se pueda apreciar el, el estado de las antiguas construcciones y cómo están en la actualidad si algunas han mejorado o empeorado etc. Y esa es la aportación final y eh, otra cosa que también eh, me parece que es interesante marcar desde el principio que así como en, el, en la década de los 90 aunque eh, al analizar el, el, el tema eh, no, no pretendía hacer un catálogo al uso sí que en, en la cabeza quedaba un poco la idea de hacer fichas de todas las escuelas que iba visitando es decir de alguna manera sacar adelante un catálogo ¿Qué ha pasado 20 años después pues me di cuenta que era más interesante rescatar algunos, algunas escuelas hablar de ellas ver bueno, pues qué aportaba la documentación eh, que he ido eh, bueno, utilizando tanto eh, de, de archivos como de fuentes bibliográficas varias, etcétera, porque me parecía que era más interesante. Entonces, también, si en algún momento van a intentar ver el contenido, no se van a encontrar un catálogo de, de las escuelas, aunque he intentado reflejar que eh, aparecieran todas las entidades posibles del territorio. ¿eh? Bueno... En la propia portada, por avanzar un poquito, en la propia portada yo presenté esta imagen que no sé si conocerán, pero es el Colegio Barquín de Casturbiales, donde yo he enseñado los últimos veintitantos pues, años. Porque antes eh, estábamos en otro centro de estos que hacía el ministerio para las secciones delegadas, que eran los edificios tipo de ladrillo, que quedó demolido. Entonces, ¿por qué elegí esta portada? Bueno, por el afecto porque es un bien patrimonial interesante, pero porque la, la imagen en sí de alguna manera nos presenta lo que en Cantabria han sido muchos de estos centros escolares. Es decir, son un centro docente, en este caso destinado a la secundaria desde su inicio, promovido por una, por una fundación, en este caso la Fundación Barkin Hermoso, de, la, de digamos, del legado indiano ¿eh? y por otro lado, como muchas de estas fundaciones eh, lo que hacían era eh, entregar el proyecto a un renombrado arquitecto y en este caso es un arquitecto que ejerció de arquitecto municipal en Bilbao y que todos le conocerán porque es el de la Lóndiga, para entendernos pero también es el del instituto y, sobre todo, era un hombre que amaba muchísimo todo lo que era la arquitectura escolar, que incluso participó en congresos eh, hablando de qué características tenía que tener la arquitectura escolar, etc. Es decir, que a una esas condiciones, función docente, eh, promovida por, porque yo me he ocupado en un capítulo de la tesis de los promotores que hay, aparte de que es, cualitativa y cuantitativamente, y muy importante, el legado indiano, pero también hay fándalos, hay otros benefactores que recorren, eh, bueno, pues que se ven, se aprecian en, en la provincia, incluidas las empresas, las órdenes religiosas, etcétera. En este caso, esa era la imagen. Y el otro es un guiño a un, que los que son docentes o que han ejercido la docencia, eh, un célebre eh, inspector que fue don José Arce Bodega, que eh, lo que hizo fue como una especie de radiografía de una parte de las escuelas del territorio. Que a mí me ha sido muy útil cuando he citado algunas escuelas porque he descrito como, como Arce Bodega describía el, el espacio, o, eh, qué características tenía o qué precariedad tenía, más bien qué precariedad tenía porque era mitad del siglo XIX. Y eso, bueno, es un guiño que además ha sido editado poco después de utilizarlo yo porque estaba en el fondo del archivo municipal, perdón, de la biblioteca municipal de Santander. Eh, Juan González, que también es un entusiasta de la, de la, del tema de las escuelas, que supongo que algunos de ustedes le conocerán, y que fue inspector en, en, en, en la consejería eh, muchos años, bueno, y anteriormente con el Ministerio de Educación, pues lo reeditó y es muy interesante. Bueno, aunque ya he adelantado el tema, cuando se ponía en cuestión eh, si era útil o no hacer una, una investigación de este tipo, pues cuando uno se encontraba que desde la parte occidental de Cantabria hasta la oriental teníamos un patrimonio muy rico que además es reflejo de la sociedad que, que, lo, que lo encarga, porque... Realmente en Cucayo es una, una, una tipología que entronca con el ámbito rural, pero realmente también responde al afán de los cubanos que hicieron una asociación y promocionaron en los años 20 un montón de escuelas en la zona de Líbano. Eh, el, el famoso, digo famoso en el sentido de que San Felipe Neri no suena un poco más exótico, pero son los filipenses de Unquera que la última vez que estaba pues me dio mucha satisfacción ver que lo habían, que lo habían realmente restaurado y ahora es un, un centro para adultos, o sea, sigue cumpliendo la función docente y cuando, bueno, pues en su anterior etapa había sido un colegio religioso, ¿no? ¿Qué, qué voy a decir de seminario mayor de comillas? ¿no? Realmente un edificio espléndido. Luego hay otras... Eh, que me parecen que son muy interesantes, como las de Bárcena o, la de, o las de Vega, que tienen un valor etnográfico que se está perdiendo, luego hablaré de eso también, pero me parece que es fundamental conservar eh, ese tipo de patrimonio. Y luego hay un montón de centros de distinta época, y con eh, situaciones diferentes, porque bueno, pues si vemos a la, la escuela de Río Valdeiguño, pues es que realmente era una preciosidad de escuela y está muy deteriorada pero bueno, pues también para reflejar un poco que algunas han perdido en estos años ese valor que tenían eh, arquitectónico la de la Cava de Río Tuerto pues es un edificio de, de tipología adicional que realmente pues también es eh, de un promotor de la familia valle pedraja Los Sagrados Corazones de Sierra Pando que es un colegio de en Torre la Vega que realmente tiene mucho interés eh, desde el punto de vista de, de la arquitectura porque eh, bueno, lo hizo Fray Coelho de Portugal, que era un hombre que entendía muchísimo, además murió hace un par de veranos, y, y el hombre realmente eh, hacía un diseño del espacio y del propio edificio espléndido en los años 60 el Instituto de Torre la tenemos expertos que han hablado de él, pero bueno, su, eh, el arquitecto que fue Vías, pues realmente también resolvió un centro muy interesante y que sigue en funcionamiento. El Grupo Escolar de Reynosa es uno de estos eh, grupos que eh, sal, eh, salieron al amparo de la dictadura de Primo de Rivera que se inauguró, se inauguró posteriormente y que ha tenido, bueno, pues función docente hasta que hace relativamente poco perdió esa función porque se hicieron otros, otros centros en Reynosa. Otra tipología muy curiosa, que además hay variantes, es la, la tipología de Lierganes, donde parece que hay referencias neoclásicas en la construcción, ¿no? Y por último esta pesquera que también una satisfacción la última vez que he ido a verla que estaba muy restaurada que era la de la fundación de Fernández de los Ríos que como saben era eh, bueno, pues un, un eh, hombre muy, que había interiorizado la, las ideas del Instituto Libre de Enseñanza. Por supuesto Santa Clara, ¿no? un, un edificio espléndido que conserva su, su vigencia y que además bueno, ha cumplido recientemente el centenario. ¿no? El Sagrado Corazón de Santander, que también es otro colegio, el de las esclavas espléndido, eh, con una fachada fantástica. Y luego, por poner algo de la zona más oriental, en San Antonio, el que sigue cumpliendo la función docente, que es el Instituto Márquez de Manzanedo, cuyo promotor fue el Marqués de Manzanedo, que le encargó a Ruiz de Salces, bueno, uno de los mejores arquitectos que había, y le eh, como pasaba un poco, como he citado antes, con el Barquín, que es un, un, un centro de una fundación. Bueno, yo creo que solamente lo de que una imagen vale más que mil palabras nos demuestra que tenemos un rico patrimonio en, en, en nuestra comunidad autónoma. Cuando... Planteé el trabajo investigador, bueno, pues intenté relacionar, lógicamente, la arquitectura escolar y qué políticas educativas había en el país. Luego las tipologías, como he mencionado, eh, que, que se analizaron, la importancia y la característica de los promotores. Realmente hay una promoción intensísima, es de las páginas que más me ha ocupado de la tesis, porque hay mucha gente que quiere, de alguna manera, redundar... Eh, en que redunde en beneficio de su, de su entidad pues aquello que ha podido recibir él eh, en, en, bien como inmigrante o cuando ha sido empresario, etc. Y es muy importante porque tenemos promotores de todo tipo desde los más humildes hasta los más eh, significativos. Y luego, aunque me hubiera gustado ampliar más el contenido de arquitectos, pues es que ya se sobredimensionaba tanto el contenido que parecía un poco prepotente, ¿no? Pero realmente eh, yo he reseñado 50 arquitectos, eh, tanto cántabros como foráneos, pero que tienen una actividad muy importante y que es muy interesante, bueno, pues cómo eh, eh, trabajaron. Muchos de ellos no eran, lógicamente, arquitectos escolares, porque esos eran los del Ministerio, eh, de la Oficina Técnica o después de, las, eh, de la Dirección General, pero el tema es que algunos, bien en calidad de, de arquitectos municipales, se implicaron en hacer unas muy buenas construcciones escolares. Y luego también, otra cuestión que es importante, es que, como he dicho antes, los promotores, como eran los que ponían el dinero, pues el proyecto podía ser... Eh, eh, estudiado de una manera o sea, diferente que cuando es una aportación más de, pues de, del Estado, o del municipio, que siempre las economías son más escasas. ¿no? Y por último, lo que he citado antes, que me interesó, visto cómo funcionaba, bueno, pues que podía ser una pérdida patrimonial, el intentar recopilar la documentación, catalogarla, bueno, analizarla y digitalizar todos los planos y la catalogación de imágenes de los centros docentes, pero de los que yo había hecho. O sea, no, eh, hay un, fotografías estupendas, eh, que algunas, bueno, pues o bien el centro de, de la imagen o, o publicaciones se han incorporado, pero en, en ese capítulo último ha sido únicamente la referida a, la, a lo que es eh, bueno, pues lo que he hecho yo el trabajo de campo realmente. Después, bueno... Eh, en la tesis se, se planteaba en, en varios capítulos, ineludiblemente, hay que intentar contextualizar eh, históricamente eh, el trabajo. Claro, además es un trabajo que va del 19 a, hasta 1985. Lo hice así porque en ese momento era cuando se dictaban nuevas normativas eh, que que cambiaban algunas de las características de los espacios. Entonces, eh, sobre todo, muchos de los, eh, de los edificios son deudores de la Ley General de Educación de los años 70 y se prolongaron en el tiempo. ¿eh? En muchas de las construcciones del 80, aunque hubo eh, textos que avalaban que, bueno, que había que eh, adecuar las construcciones de acuerdo con edificación del 81, la realidad es que prácticamente continuaron la línea de la, de la ley general ¿eh? bueno eh, he puesto unas frases para intentar explicar que de alguna manera desde la ilustración Jovellanos lo, nos lo decía el, el valor que tenía la educación en un país en el que como saben ustedes eh, la, la mayoría de la población era analfabeta por realmente el intentar que de alguna manera se incidiera en que la prosperidad venía desde la instrucción pública, como dice él, pues es muy importante. Pero es que a lo largo de, del siglo siempre hubo dimes y derechos sobre estos temas que no veían que se avanzaba eh, realmente en la mejora de la educación de la población. Y un, eh, el Santoñés, Ricardo Macías Picabea, eh, escribió también como buen regeneracionista y al final de, del siglo XIX y después de la pérdida de Cuba y de las colonias, etc., pues que también la importancia que tenía la educación nacional. Y si fijamos en el tiempo, pasado un siglo, la, la historiografía actual, los, los historiadores de la educación, la gente que bueno, pues, se, se dedica a hacer historia de la educación, pues siguen existiendo. Una de las personas más importantes. Yo creo que, que con Ángel, ¿no? Estudio de en tu tribunal, Gueyes, pues eh, insiste en el valor de la educación y cómo es algo más complejo de lo que bueno, se podía intuir, ¿eh? pero que se vuelve otra vez a insistir en el valor de la educación. Eh, la legislación sobre construcciones escolares. Eh, planteado, bueno, eh, como, como portada de este capítulo eh, poner las dos constituciones la primera y la última porque ya en la primera se planteaba lo de establecer escuelas de primeras letras, algo muy importante a principios del siglo XIX donde la mayoría de la gente como decía antes, era analfabeta y luego también el papel que tiene la educación en nuestra actual constitución ¿Qué pasa con la legislación? Bueno, la legislación, como creo que saben ustedes, está al, bueno, la, la educación está al vaivén de, de la política de turno. Con lo cual, la legislación, especialmente en primaria, porque en secundaria se centraron más en temas como qué, qué valor tenía el bachillerato o qué tipos de bachilleratos. No, no se plasmaba tanto la concepción del espacio. Pero sin embargo, en primaria... Sí que hay abundantes normas desde, desde principios del siglo XIX. ¿Qué quiere decir? Eh, bueno, ¿qué podemos concluir? Que hay mucha norma, pero poca poco plasmación de la norma. Realmente era muy difícil llevar adelante la pretensión, aunque la ley... Moyano decía que cada pueblo de la monarquía, bueno, anteriormente se sostenían la constitución, que cada pueblo debía de tener un presupuesto para contemplar un edificio de escuela, la realidad es que la mayoría de los pueblos no podían asumir eh, esa pretensión, con lo cual, bueno, pues realmente era muy difícil. Y a lo largo de, del 19 hay constantes normas que van eh, intentando paliar. Eh, esa falta de, de, de escuelas esa falta de, de espacios educativos, etc. Eh, a finales del, del... bueno, en el año 69 se hicieron unos proyectos para llevarlos a cabo eh, hizo hubo un concurso nacional para que por lo menos se definieran los espacios y luego se retomó con Repuyes eh, años después pero el hecho es que aunque se pretendía que, los, que la legislación eh, eh, de alguna manera sostuviera que se debía de construir de un, eh, con, una, con unos criterios y con unos espacios pues la realidad es que no era así en la mayoría de las poblaciones solamente aquellos que como he dicho antes un buen promotor con, con apoyo económico podía llevar adelante pues era el que se planteaba unos espacios más específicos para cada una de las tareas la mayoría con tener una, una sala de aula para que se que pudieran reunir los, los, los alumnos era suficiente. El, en la siguiente portada que he puesto es la de eh, el Instituto Nacional de Previsión, hizo como una especie de, de folleto de fomento de construcción de escuelas nacionales para que los eh, ayuntamientos que quisieran en la época de la dictadura de Primo de Rivera pudieran seguir el protocolo para poderse hacer con las, las ayudas. Y bueno, pues eh, era de interés porque realmente. En ese periodo hubo un objetivo de construir de manera abundante eh, un número importante de escuelas, aunque ¿no? luego la realidad pues quedó mucho más más estrecha. ¿no? Y lo siguiente es porque en la época franquista eh, que se hicieron los planes nacionales en los años 50, en concreto en el 55, y, y había además un, un hombre muy, muy animoso para sacar adelante la idea de, de, de, la, constru de la construcción de escuelas que era un inspector que se llamaba Atena, que por eso se llama muchas veces el plan Tena, que tenemos diseminado por toda Cantabria y por otros lugares de, de España, esos edificios de, de, de ladrillo visto que se ven siempre rojo, con unas tramas blancas, algo muy, muy, muy, vamos, muy normal que aparezca en, en los pueblos, en, sobre todo en las escuelas de esa época. Y el folleto que hicieron... Para el Plan Nacional de Construcciones Escolares, no sé si consiguen identificar, pero la escuela es la de Río Corvo, en el Ayuntamiento de cárcel Y, eh, bueno, pues me pareció que realmente era de interés, aparte de que el plan era interesante, que curiosamente la referencia que utilizaron fue la de la escuela de, de Río Corvo, que luego, pues ahora es una vivienda, eh, vamos, que, que la han convertido en vivienda únicamente. Y la otra portada que, que he puesto como de... Entidad, es la Ley General de Educación que realmente pues, dio un, un cambio importantísimo y esto en la época en la que podemos decir que realmente se hicieron muchas construcciones. Bien es verdad que tiene que ver con esa salida más eh, importante de la gente del medio rural hacia las ciudades, que en las cabeceras de comarca se construyeron todas las concentraciones eh, que se bueno, que, que reconocerán y que algunas... La mayoría sí en, en uso y por eso también ha habido una pérdida patrimonial porque como eh, digamos, eh, como efecto contrario que fue el no, el no mantener las escuelas en actividad, salvo en núcleos muy muy, muy especiales, que no, la mayoría la gente iba a, a, a estudiar a los colegios de, de GB, de las concentraciones. Bueno, en, este, en esta imagen rápida lo que quería ver es que las, el análisis de las tipologías es variado. Va desde las, eh, las escuelas que eh, entroncan con el medio en el, que, en el que surgen, como por ejemplo esta de Líbana, porque realmente... Yo les digo que es una escuela, pero creo que en la primera vista nos dice que puede ser una, una casa del entorno. Sin embargo, bueno, pues será la, la, la casa-escuela, ¿eh? el aula y la parte superior para vivienda de los maestros. Un modelo que se, que se divulgó muchísimo, les confieso que ayer por la tarde tenía las escuelas de Terán, pero eso las no se dejó para el final, y entonces he puesto este que por lo menos... Es un modelo adicional de finales del siglo XIX eh, a iniciativa de un indiano, Vendirichaga, que me, bueno cuando yo fui a hacer la foto, esa es la de los años 90, me emocionó porque en la escuelita tenían un busto del indiano puesto allí en el aula como si fuera, no sé, algo de, a venerar, ¿no? Y realmente, bueno, pues, eh, tiene un gran porte, es un edificio estupendo. Ahora la han sacado con esta manía que tenemos últimamente en restaurar y sacar la piedra. Y bueno, ahora es un museo de, local de, de... Etnografía. Etnografía, etnografía. sí. Uh -huh. eh, hace, bueno, una década. Hacer, el, lo calero, hacer lo del calero, hacerlo del carbón, sí, sí. Pero bueno, el edificio es espléndido y es un, un modelo que se extendió. Y luego llama la atención que en el Valle de Villaverde, cuando yo empecé se llamaba Villaverde de tus Ríos. Sí, sí, sí. pero ahora ya, El Valle de Villaverde, en La Matanza, que en realidad es un núcleo pequeño, pues surja un, un edificio de esta entidad. Porque la verdad es que en educación los edificios no han sido no han estado a la altura muchas veces de las circunstancias, ¿no? pero sin embargo eh, sorprende que en entidades pequeñas pues eh, alguien haya apostado por hacer una buena escuela para, para los alumnos de, de la zona. Y luego pues un edificio precioso, también ahora está, más, está cambiado, ¿eh? porque la última vez está lo, lo, bueno, lo ha he hecho en abril de 2011, pero luego he ido y está otra vez con otro color y anteriormente era blanco y es que es un edificio muy interesante, que tardaron muchísimo tiempo en sacarlo adelante el de Colindres, que lo hizo un bringas creo, no, recordar. Y entonces, eh, bueno, pues eh, es muy interesante porque es lo que eh, acontece en muchos pueblos, que el edificio central se destina para ayuntamiento y en las laterales lo que hacen es, poner las aulas. Y luego, bueno, es que tiene unos guiños modernistas preciosos. Eh, realmente es un edificio mm, muy sutil, muy, muy bonito de, de observar. Y luego está el, el edificio de La Concha, que viene a ser un, una variante de los planes nacionales. Frente al, al ladrillo rojo, en muchas zonas de, de montaña, eh, utilizaban la piedra. ¿eh? Eh, Esto eh, es, es el caso de de San Roque de Río Miera voy a hacer un esbozo rápido de lo que significaría en, en poner, porque el trabajo no lo explicaba antes pero he intentado que sea diacrónico en algunos momentos sí, sí, pero para plasmar aquí un poco qué pasa en la primera mitad del siglo que bastante tenían con tener un sitio los que lo tenían porque era muy difícil que realmente se, se destinara a, a, a construir una escuela en, en las entidades pequeñas lo que hacían muchos era eh, pues ceder eh, un, un, un, un espacio del concejo. Algunos compartían con la Guardia Civil, otros con la cárcel, otros estaban en un molino. Yo he visto muchas variantes que en las tipologías he intentado, bueno, pues de alguna manera, también significar. Otros se han convertido en balneario. bueno, Hay de todas las posibilidades. Y he elegido algo que era muy tradicional, que era que en los pórticos de las iglesias he elegido el de Tarruesa pero vamos, podía elegir cualquiera porque, además, eh, eh, cité porque con la ayuda de Ángel y de los catálogos de Karen y de Porre, que habéis hecho sobre el río Nansa, etc., pues se extraía mucha información para ver que por todo el territorio se utilizaban en voto, por ejemplo, también hay muchas eh, escuelas en el pórtico de, de, la, de la iglesia. Y luego he elegido en, en talledo, que no deja de ser un núcleo muy pequeño, que Portillo, que también es un, un familiar de, de Barquín, el que hemos citado en, en Casturdiales, legó en México y entonces en el año 31 hizo esta casa, que tiene realmente bueno, pues, eh, eh, aspecto de una, una casa del entorno, pero que esta, esta zona, aquí, sí, la parte de la planta... Eh, es que bueno, no hay manera de sacarlos sin coches lo he hecho sí. montones de veces incluido cuando quise hacerlo a Ángel pero ¿no? claro. imposible, siempre hago un coche porque lo, eh, lo transformaron en vivienda entonces claro, es muy difícil pero se ve eh, un pequeño tejado que es la entrada de la casa del maestro y está muy bonito porque en el testamento explica cómo quiere que se haga esa, esa casa para el maestro y el aula, etcétera y luego, bueno, pues tengo pudor de hablar aquí del Instituto Cántabro de 1838, el convento, porque hay autoridades que han escrito sobradamente sobre, sobre el tema. Pero bueno. ¿Dónde estabas Pues es que tengo incluso un plano de la calleja, y yo creo que es por la zona donde estaba realmente eh, ubicado, cerca del de donde está ahora el Instituto Santa Clara. Es sí. lo que yo entiendo. ¿Es sí, sí, sí, sí, sí. sí, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Aquí estaba la casa rectoral. Sí. Esto yo conseguí un plano de cuando le querían hacer un... un y lo he puesto en la sí. crisis, de hecho, no sé dónde si lo tengo ahora, pero eh, que donde... Cuando querían hacer una transformación, eh, pidieron los planos y aparecía donde estaba... Pero yo, yo como... A veces me despisto un poco en Santander. No tenía claro si era en la parte de la esplanada de, del edificio, que sería, bueno, ahora no, es decir, en la, en la de Santa Clara, en el, si la miras en la parte principal, a la izquierda, creo que no. En parte, eso, sí. Bueno, pues eh, sería pues, significar este tipo de construcciones, porque el resto, como he, como he indicado anteriormente, pues son construcciones muy sencillas, eh, que, que se utilizan bueno, pues con la buena voluntad de los... De a veces pues también que mandaban dinero para pagar a un maestro, pero no para hacer un, un aula adecuada. Entre 1850 y 1900 hemos encontrado muchas más eh, construcciones y como mm, además en muchos casos son de, de, de promoción pues entonces se hacen realmente eh, escuelas de, de gran entidad. Eh, aquí está la Escuela de Pía de Matemorosa, eh, en la Escuela de Párvulos de Liérganes, el Seminario Mayor, por supuesto, he cambiado, bueno, pues este es el patio interior, como conocen, y este es uno de los, de los esquinales sí, de San Juan sí, Bautista de Santoña. Intento conservar el nombre que le daban al principio, incluso también las fechas... No de la inauguración, sino de cuándo empezaban los proyectos, ¿eh? que se empezaban a construir, cuándo se planteaban. Y luego las escuelas de Terán, que le dedicaré un poquito más de tiempo porque conseguí la documentación y entonces, bueno, pues más interesante. Entre 1920 y 1923, hemos dicho que hay un desarrollo <coughs> importante en la época de la dictadura de Primero de Rivera, Anteriormente, ¿qué, ¿qué construcciones tenemos? Pues tenemos construcciones de algunos promotores, como esta de Liébana, de Ledantes, que incluso tiene una placa, que muy parecida a la anterior que, que hemos presentado, una sencillísima al borde de la carretera, que, claro, llama la atención que haya este tipo de escuela, cuando luego a la orilla está la de San Pedro de Soba, que es monumental. ¿no? Eh, Luego está, lógicamente, el legado del marqués de Valdecilla, don Ramón Velayo, hizo tantas apuestas por escolares que encuentra uno, o, o bien quedaba donativo como en tresviso de una cantidad para que se trabajara, o bien pues que realmente se, se hicieran. Es, son muy bonitos los planos de, de los de la zona de Marina de Pudello, que se los... Se los eh, los proyectó un, un ingeniero que trabajaba con él y realmente es eh, un, incluidas las viviendas de los maestros porque un capítulo interesante es ver que en un determinado momento eh, estaba prohibido por ley que, que vivieran los maestros en las escuelas si simplemente fueran edificios escolares atendiendo a las, a las instrucciones eh, sanitarias. Pero luego después en, igual, un poquito después, unos años después, eh, planteaban que, que hubiera eh, construcción eh, en el edificio, por ejemplo, pues en, eh, bueno, pues en cualquiera de ellas, porque son muchos los ejemplos. Y las escuelas de, eh, de, de los maestros de Valencia son preciosas, eh, la, los, los planos y cómo lo, lo tenían estudiado. En Santuyán y en Limpias se hacen dos construcciones, una a instancia municipal y del arquitecto Laredo, es un edificio muy sencillito, pero que cumplía la normativa que se había, se había divulgado en 1905, ¿eh? tenía que cumplir esa normativa. Y la de Limpias, del que lo promovieron la escuela, los condes de Albox, pues aquí siguieron las instituciones las instrucciones técnico-sanitarias del año 8 es decir que es a veces un poco cambiante y otros no se acuerdan ni que hay ni, ni ningún tipo de instrucción ni la aplican o hacen una lectura singular pero bueno, son unos edificios que hasta hace poco bueno, poco en la vida eh, había sido un aula y luego ya otra vez con la concentración fueron perdiendo y son juntas vecinales eh, la mayoría de las escuelas y la de Algos conserva ¿Eh? Sigue siendo el, el centro, de, bueno, el craft lo que son las agrupaciones rurales. En ese periodo, bueno, en 1898 se dictaminó que las escuelas debían de ser graduadas, pero como bien explicaba en su tesis angeliano, pues no todo el mundo sabe lo que es la graduación y cómo lo aplica. Entonces igual a veces pensaban que era graduada porque realmente tenían un par de clases pero o tres, pero no quería decir que cumpliera con los requisitos que la normativa de 1898 eh, dedicaba a lo que era el concepto de graduado. Eh, un ejemplo serían las del oeste de Santander y las que se habla y que siguen cumpliendo la función son las de Valdecilla, que se solía decir que eran las primeras graduadas de la provincia. ¿eh? Después, eh, es la de Santoña también... Eh, fueron graduadas pero ha, ha sido demolida esa eh, o no, no, no hay, bueno, también, no hay por este. también y la de Ampuero pues realmente bueno es que eh, hicieron una, es una propuesta municipal y estuvieron muchísimo tiempo intentando llevarla adelante es uno de los sitios donde no he encontrado el plan original que, que en el catálogo de, de la zona se desapareció ¿no? Entonces el, en los avatares iban intentando que se construyera y al final consiguieron inaugurarla en el año 25 y realmente sí que eh, eh, tiene función docente pero curiosamente ahora es de educación infantil o sea uno entra y lo que ves son zonas de, del centro con muchas con mucha alegría con mucho color pero bueno que hasta hace poco era también eh, de, de, de GB. lo que pasa es que hicieron un pabellón en la parte posterior y trasladaron a casi todos los alumnos en la parte posterior pero las de Ampura también eran graduadas y también fueron graduadas Bueno, son, eh, ahora es un colegio pero fueron graduadas las de Revilla de Camargo que también es de, um, de de promotor sí, y de González Riancho y son realmente preciosas ¿eh? bueno de promoción municipal, los que son santanderinos o torralabelenses echarán en falta más escuelas, ¿no? pero bueno, he intentado que fueran un poco el reflejo de unas buenas escuelas y que siguen cumpliendo la función docente, que es el caso de Menéndez Pelayo y es el caso del Marqués de Estella. Fueron unas iniciativas que realmente, bueno pues, eh, me empeña Castillo el Marqués de Estella, que realmente no teniendo nada que ver desde el punto de vista de, de, del estilo ¿eh? sin embargo, pues ambas escuelas son magníficas y luego eh, en Torre la Vega los arquitectos escolares realmente hicieron unas obras muy singulares el grupo del oeste y el del nordeste cada uno es de, uno es de lastra y el otro es de, de vías pero realmente son, son unas escuelas que eh, muy interesantes en cuanto a su concepción y cómo están planteadas. Y el mismo que trabajó en el José María Pereda hizo la de Astillero, la, el, el, la escuela de Astillero, que realmente es un grupo escolar, eh, Fernando de los Ríos. Es ahora, ¿no? ¿Qué es la OPTE? Bueno, pues mmm, la Oficina Técnica de Construcciones Escolares eh, se creó, bueno, no, no he comentado, pero es que el, el, el, las escuelas dependían generalmente del Ministerio de Fomento, de, de Gobernación, de Gracia y Justicia, <coughs> perdón, y no es hasta 1901 que se, o 1900, perdón, se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Entonces es a partir de ahí que emanan desde una, digamos, una instancia que tiene que ver con, la, con las escuelas. Y lo que se hace es crear la oficina técnica pusieron al, al mando a, a, a Flores y entonces eh, ellos desde el ministerio mandaban eh, los, las tipologías que se debían de, de implementar en cada territorio, que además se adecuaran a la climatología y a las necesidades de ese entorno. Es decir, no valía lo mismo una escuela para Andalucía que para Asturias. ¿no? Y entonces en Cantabria, en concreto, <coughs> Tenemos de ese periodo, por ejemplo, las, el, las de castillo Arnuero, son de los años 20. Muchas, curiosamente, son de la época de la dictadura de Primo de Rivera, pero las inauguraron en la República. En la de Antón, por ejemplo, las inauguraron el 14 de, de abril del 31. Bueno, ese día, el, el, el inicio, pero muchas coincidían, ¿eh? que eran, eran posteriores. Y eh, el ejemplo de, de los carabeos en Valle Prado, que también es un edificio muy singular, parece como un restaurante de hostelería, pero muy singular porque con este tipo de, de, de, de porche, que aquí lo han cerrado, eh, marcando el porche dos cuerpos y con una construcción muy interesante. Y luego, bueno, están estas de Antón, que la de Ontón y la de Calledo los hizo el mismo arquitecto y son calcada una y, y otra, en este caso, pues la otra es un albergue, en este momento, pues niños o jaravíes. Pero antes se fue de, de la gente que venía en las pateras, la inmersión eh, eh, en el país, en, la, eh, en el idioma, central lo hacían ahí en talleres Entonces, <tossradignant associate> vivieron muchos años haciéndolo allí, vamos. Eh, después, eh, um, San Martín del de Línez en Valde de Redible, también es de la, de la época. Hicieron... al al amparo de, de la oficina aunque no fueran eh, arquitectos de la oficina, muchos de ellos lo que hicieron o sea, muchos arquitectos lo que hicieron fue seguir las instrucciones y, eh, y trabajar en distintas partes del territorio eh, creo que ahora esto no, no me dio tiempo a mí a, a, a cambiar la foto antes de la tesis, y sí, la he conservado el de marrón que lo hizo Pezuela un arquitecto eh, pero que ahora debe de estar más, más mantenida de lo que aparece aquí. Pero bueno, es un poco el reflejo de que en esos años que se hicieron planes eh, bueno, muy, muy pretenciosos de crear miles de escuelas, la realidad no fue tal, y eh, en el, lo que quedó reflejado en, en Cantabria son algunas de estas escuelas, que son, digamos, las que vienen del Ministerio. ¿eh? Porque luego después hay otras, bueno, hicieron estos grupos escolares que son magníficos, dos en, en funcionamiento y este, pues que se ha cerrado, no sé si lo, lo estarán utilizando para, para alguna cosa en estos momentos, pero lo desconozco, que son los grupos escolares, el antiguo Concha Espina y, y, el, y el Miguel Primo de Rivera, el Aredo. ¿eh? Por supuesto, el Ramón Pelayo. Y he puesto esta imagen porque me parece que... Eh, responde a cómo se planteó la construcción en su momento porque ahora ya pues si nos fijamos o echamos así un poco eh, un recordatorio visual pues no tiene mucho que ver. ¿no? Pero ahí se cumplían ese interés que tenían de que también bueno, hubiera zonas de soleamiento para los alumnos y que pudieran salir eh, bueno, con un planteamiento más higienista, ¿no? Pero las aulas están orientadas al norte Sí, sí, es lo que dice todo el mundo. Pero es que lo hizo Gallegos, que no debía saber muy bien cuál era el norte del sur, en Santa. Bueno, sí, es que lo dice todo el mundo. Es que está mal orientada, pero como muchas, ¿eh? están mal orientadas. Pero bueno, eh, cumplen algunos de los aspectos, que son luminosas, amplios ventanales, cumplen con eh, los criterios higienistas. Y bueno, en, en, después de la guerra, la, el panorama es bastante desolador en muchos de los lugares, eh, pero bueno, se hicieron pequeñas construcciones eh, que, como vemos, lo que reflejan realmente es que son unas piezas, porque luego les han hecho añadidos, pero suelen ser un rectángulo donde lo que intentan es que los los chicos y chicas de la zona tengan, tengan instrucción y poco más. Algunas, bueno, pues tienen más delirio de grandeza en el conjunto como esta de Dobres, que sobresale sobre el territorio, pero también porque eh, la parte superior se, se destinaba a vivienda, ¿no? Eh, en, en la zona también de, de Soba hay algún otro ejemplo que he puesto. Eh, en, en Fontibre, en un director escolar que es Lastra, Alfonso de Lastra hizo este edificio que, bueno, está muy deteriorado, pero era realmente un edificio eh, muy singular con la vivienda de, de los maestros a, a la orilla. Y el de Llerena, que también es de la época, lo que pasa es que le han añadido a un cuerpo, porque eso es otra cosa que pasa, que cuando llegas tú vas con el esquema de que en el, en el plano puede venir de una determinada manera... O te han dicho que tenía tal aspecto, cuando llegas allí la cosa ha cambiado porque le han eh, añadido algún, algún, algún cuerpo que no se corresponde. Y esto es lo que hablábamos antes de las llamadas escuelas de los planes nacionales, que afortunadamente aquí sí que se dio un, un, un despegue de, de, la, de las arquitecturas, porque, de construcciones porque muchísimos lugares pudieron conseguir el tener una escuela. Y suelen ser escuela-vivienda, como apreciamos aquí. Suelen tener el zaguar, el aula y la vivienda de, de, del maestro o de la maestra. En este caso, la variante, como pasaba antes en San, Rico, en San Roque de Río Miera, pues es más eh, de, de, de piedra que de, de calavista. Y luego los grupos pues el Colegio Nacional José Antonio de Laredo, que luego ha sufrido diversas ampliaciones, pero como tenía mayor número de alumnos, lo que hicieron es ese modelo, eh, el proyecto tipo superior, pues ampliarlo para el destino de los, de los, vamos, de un centro más grande. Y el grupo conmemorativo Juan de la Cosa, eh, leía yo a Juan González hace tiempo, que decía que realmente fue también otro de los, centros que llevó años y años esperando a la construcción y finalmente, porque lo prometieron construir pues en los años 40 pero lo inauguraron en, en los 50, casi 60 ¿no? le llamaban grupo conmemorativo, porque bueno, tenía que ver con también que fuera elegido y luego estos son los que yo creo que conocemos casi todos, que responden a esa salida de las entidades locales de los de, de, de los, de los um, alumnos que deben ir a la cabecera de Comarca. Y entonces, pues, en Valdeolea, eh, Santander eh, es, es de esos años también, el de Villanueva, el Arturo Duo, que se llamó en su tiempo Javier Gastorza porque fue un catedrático de la Universidad de Económicas que ayudó mucho a que pudiera llevarse a cabo la, el, el centro, el de, el de Malacoria de, de Ibio, y el Ramón Laza, que luego. No sé si hay alguien aquí de cabeza pero Es que. Ah, es verdad, José, que tú ves. Pues, Ramón Laza es el uno, el dos, el tres, porque han ido ampliándolos los, eh, los, los, los sí, edificios. Lo es que ¿no? Con esto de la ESO y demás. Claro. Hay, porque eso. Ha pasado parte de Claro. A, a los sí, los... sí, sí, sí. Y, y, y en los 80, como he dicho antes, en realidad no se cambiaron las pautas de construcción. Aunque se tuvieron que adaptar para la nueva normativa, en realidad también fue pretenciosa a los, los 70 con espacios eh, más eh, significativos para, para talleres o para salas eh, múltiples, etc. Y luego la economía no dio y la ayuda que se, prente, se pretendió que llegara exterior no llegó entonces que se hizo por reducir y volver a reconvertir el espacio un poco de acuerdo con las necesidades ¿no? entonces, en los años 80 se construyeron con las mismas pautas que, que las de el, porque la del año la edificación del año 81 no variaba mucho el, el contenido y ahí, bueno, pues qué pasaba que en Arnuero, la de Castillo se cerró, entonces crearon San Pedro eh, luego está la de Bezana, que también había unas de planes nacionales había dos, y bueno pues también es la demanda de... de de La de Escandón, me he confundido, va, Ay, perdón, si, pues si ya... Sí, bueno, pero muy bien, la porque no se... <ríe> Y luego la de la Gándara, que también hacía el papel de que era Escuela Hogar, ¿eh? recogía a la gente de, de la zona. Y luego los de Santa María de Cayón, que es el Pérez de Galdos y no, el Cancio. A... si vemos. No, Gerardo Diego, un cordial. ¿Cuánto? Pérez el de... Pérez no que cada. Pero yo lo tengo apuntado, bueno pues igual me confundido. lo miro, pero ese se llama Gerardo Diego ahora y antes, siempre, bueno pues lo reconozco y lo pongo porque, sí, Santa María, sí, pues igual, además si miro aquí es el Gerardo Diego, pero como lo he hecho todo esto nuevo no sé si... No, lo he puesto bien ayer o antes de ayer. Centro, es que me he desconectado desde que presenté la tesis y jubilada. Estoy en un bien vivir. <risa> de entonces, para poner todas las neuronas a punto, me cuesta. Pero bueno, agradezco. Eh, el de José Scandon y el Pérez Galdos. Eh, sí, se llama Gerardo Diego. Sí. No? El de Santander no es ya, ¿no? ¿Cuál? No, no. ¿Cuál? No, no, no, no, es otro. El, el día no es otro. ¿El de Cayuco? Sí, la Omar, de Caeruco. Sí, es de... ¿Ese ¿Es el de... está hoy? Es sí. ¿Al lado de, de la puerta de casa. La, la, la, la... Es que te iba a decir, pero ahora no lo puedo mirar, pero seguramente que... Sí, ese no, no me lo digo, porque además me acompañó a Ángel sí, sí, sí, a hacer todas las de Santander que yo no tenía puestas en noviembre del año 2000. Y los hicimos todos. Puede ser que. No, perdón. Bueno, y esto he querido poner porque realmente hay muchas escuelas, y esto es un poco también un guiño al, al colegio de arquitectos. Es hubo una época en la que hacían unos, unos calendarios preciosos, y hubo un año que quisieron hacer de escuelas, y me bueno, pidieron colaborar y tal, en, en, en los años, yo creo que en 2000 o antes. Y, y, buscamos algunas escuelas un poco singulares y buscamos la de Yera. Y luego, pues claro, en la investigación fui encontrando otras. Y que me parece a mí que es una lástima, pues que lo mismo que pasa con las cabañas que se, eh, se, se transforman en viviendas, de, de, de, de, o sea, segunda vivienda, pues aquí pasa lo mismo. Es decir, que muchas de las escuelas, aquí y en otros sitios, porque la de la parecida pasa igual, es otra de las escuelas que es de, de uso de... o sea, doméstico lo, lo usa la gente, pero en este caso pues eh, se ocupan por gente que pasa temporalmente eh, las vacaciones o los fines de semana y claro, cambian un poco la, a veces, eh, cuando vas a verlas de nuevo, pues han ha puesto el detalle personal, que como es propiedad privada, pues, pero que es una... Lástima desde el punto de vista de pérdida de, de, de, de estas escuelas. Sin embargo, bueno, pues en el caso de Bárcena, pues la arreglaron y la pusieron más prolija y bueno, pues está una muy buena sensación cuando, cuando la ves. ¿Eh? Y la de Aliezo, bueno, pues la he puesto porque también es la típica escuela que de puro integrada que está a la orilla de, de la capilla o de iglesia y de la construcción es que no la distingues de ninguna de las que hay en el, en el interior. Y la de barrio, pues pasa lo mismo, ¿no? Que eh, vuelve a ser un modelo de, de, de escuela eh, que queda totalmente entroncada en el paisaje. Algunos de, de la zona de Líbano, algunas escuelas las han transformado y las han arreglado. ¿ver? Lo, lo he leído y he visto que el interior y todo le ha, para hacer como un, digamos algo, un centro cívico, por decirlo de alguna manera a pequeña escala. ¿no? ¿Eh? Y entonces, bueno, pues realmente pues, afortunadamente eso debe tener otro futuro. ¿no? Bueno, de lo que recogimos en, en, a lo largo de la tesis, pues del, de las tipologías que he señalado, pues eh, ahí aparece el número de escuelas, ¿eh? por eso decimos que entre 1900 y 1930 pues hay un número importante de ellas, ¿eh? como reseñaba en su tesis también ¿no? Que, ¿no? que realmente hay un impulso eh, de, de la construcción. Y luego otra cosa que, bueno, que, que significaba antes era lo de que como cualquier sitio valía para escuela, pues los pórticos hacían un papel estupendo y hay proliferación de pórticos por toda, por toda la comunidad. En cuanto a los colegios de segunda enseñanza, bueno, pues es, es una, unas eh, tipologías que en general son eh, realmente privilegiadas. Eh, normalmente, eh, como he señalado al principio, los promotores eran promotores eh, indianos, jándalos u otros, que, o instituciones religiosas, eh, órdenes religiosas, el, el resultado siempre es de entidad que son los colegios que, esta es la foto que corresponde al, al Instituto Márquez de, de, Man, de Manzanero, que es el que hemos señalado de San Juan Bautista, como era. Eh, aquí tenemos bueno, el ingreso a, a la, al seminario mayor, que ahora es el ingreso a, a una entidad de la Universidad de Cantabria, ¿no? Eh, tenemos la Escuela de Comercio de, de la familia Jándala de Cabezón, que eh, bueno, pues realmente también es un inicio espléndido. Los Paules en Limpias, eh, San José en Suanjes. ¿eh? el Colegio Cántabro, que fue una iniciativa, le he dedicado algunas páginas porque además... Eh, tenían en los programas y los planos una cosa muy bonita de, de ese espíritu que tuvieron para construir eh, un colegio, un grupo de, de, de familias y en concreto el edificio lo diseñó un padre de Alberto Corral que era ingeniero ¿Ah, sí? y bueno realmente era espléndido el edificio pero que luego cayó en desuso y al final eh, se, ha, se ha demolido ¿no? ¿Perdón? Sí, porque sí. luego de lo fueron carrera. transferiendo, a ver si conseguían venderlo, sí. pero en el año 40-41 ya dejó de funcionar como colegio, creo, ¿eh? por lo que recogí. Sí, la sociedad se, sí, se, sí. se rompió y entonces ya... ¿eh? Sí. Y entonces hizo el claro. lugar Cantauro. Sí, pero el, lo que es el, el colegio desapareció tan pronto como, como fue un proyecto maravilloso y con, con unas dotaciones espléndidas luego después. Sí, sí, sí, magníficas. Sí, sí, pero luego ya. Y bueno, este es el colegio de María Auxiliadora, ¿no? los Aldesianos, que también el... era un edificio espléndido, el, el Instituto Agrícola que también es de un promotor de Bernardo de Quirós, en, en Cobreces eh, el colegio que se, señalaba anteriormente de las esclavas, que también tuvo una promoción de una familia, la familia Pombo, que tenía una hija religiosa e intentó que realmente, bueno, pues salir adelante. El colegio Barquín, como era en, en su momento, el colegio de los Escolapios, el de la Salle, el de, el de La Paz y el de los agustinos. Y claro, el, la, el listado de arquitectos espléndido, porque, por ejemplo, de la Salle, ¿quién la ha hecho? Pues Espizua. Es eh, que Espizua, aparte que también trabajo como arquitecto municipal en Bilbao, pues en la investigación descubrí que, igual alguien lo sabía reiteradamente, pero yo, por ejemplo, descubrí que Espizua que es el hombre que, que trabaja pues en, bueno, en Bilbao, obras notables. Si se va al Palacio de el edificio que se llama popularmente el Tigres del Racionalista Espléndido, escuelas en, en Achuri, eh, las escuelas de Briñas que salen en todos los libros, como paradigma de una escuela racionalista, la escuela de San Benicísimo, perdón, la iglesia de San Benitísimo que es in, inmensa... Resulta que es que se dedicaba a hacer las obras de los de, de, la, de, la, de la congregación y tiene unos colegios espléndidos en Valladolid y en otros sitios de España. Es decir, que muchas veces eh, algunos de estos arquitectos eh, iban recorriendo Basterra. Yo me eduqué en un colegio que había hecho en el centro de Bilbao y luego la Universidad de Austro, la literaria, era de Basterra y luego vine aquí y hizo el seminario menor. Y bueno, aparte y la iglesia, las construcciones no con la Vega, que no. conocéis, las la de la Vega. ¿Eh? Y la iglesia de Vega Por eso digo, que luego muchas más cosas. Pero quiero decir que a veces, pues la compañía de Jesús le comentaba sus colegios. Entonces, claro, iba apareciendo. Y te, te, llama, te llama la atención, ¿no? Pues que algunos de estos estaban como en nómina de las, de, de las órdenes. Y bueno, en los escolapios de, de Fernández Quintanilla que me dio una alegría terrible porque justo cuando estaba elaborando la tesis hicieron una exposición en el Archivo Histórico Provincial y sacaron un planito y yo había estado antes y no encontraba nada de, de, del colegio y de repente salió todo un legajo lleno de planos maravillosos de la construcción de Fernández Quintanilla ¿no? bueno entonces, centros de, de segunda enseñanza He comentado antes, en la legislación, la, la segunda enseñanza se planteaba más como una discusión de qué tipo de bachillerato se quería en el país, si para las élites, si no, si tenía que tener tales materias o tales otras, y el tema digamos, del espacio no, no importó. Entonces, eh, realmente, eran eh, los promotores los que diseñaron los colegios un poco al, a lo que planteaban ellos, o bien eh, las órdenes religiosas, o bien los promotores eh, o benefactores diversos que hay. Y bueno, ¿qué institutos teníamos en el siglo XIX uno Entre 1900 y 1960, dos, se, dos sedes, porque sabemos todos, porque si sois si eruditos, que eh, Santander tuvo otro que duró muy poquito tiempo. ¿eh? En 1934 se suprimió el que estaba, en la residencia Cantabria que es, bueno, en chale Cantabria se llamaba, ¿no? en, en entonces sí que hubo otro y, y se suprimió sin embargo, eh, desde los años 60 esos dos eh, eh, institutos lo que tenían eran secciones delegadas de y entonces ahí aparecen ya los, los distintos institutos que, por, por todo el territorio y ya eran los de bachillerato, pues que había Castruviales, eh, Laredo Santoña que también pues, se reconvirtió el colegio en, en, en, una, en una propiedad pública y luego ya íbamos hacia Cabezón, hacia eh, todo el territorio de manera que había 18, 18 centros de eh, en segunda enseñanza bachillerato porque no, no he matizado yo antes Hablar de centros docentes es hablar de todo lo que conlleva la educación desde que uno pone el umbral en la guardería hasta el final, ¿no? Es decir, ahora la enseñanza de 2 a 16, ¿eh? pero es que puede ser el, el análisis de todos los centros, incluida la universidad que tiene unas piezas estupendas de, de arquitectura y de, de arquitectos como Ricardo Lorenzo como... Bueno, cualquiera de, los, de las construcciones son espléndidas. Pero ¿qué pasa? Pues que tenía que acotar y acoté para lo que eran centros de primaria, o sea, lo que eran escuelas y colegios de primaria y colegios de secundaria, pero de bachillerato. Es decir, que ahí eludí eh, la formación profesional o otro tipo de, de formaciones. Bueno. Voy a ir un poquito más rápida porque tampoco es cuestión de tener oh, aquí a machacados. La promoción, esto es lo más gratificante de toda la tesis en el sentido de que da muchísimo juego y que además todo el mundo se queda de alguna manera reflejado. Es decir, eh, así como en otras partes parece que es que te fijas más en un espacio que en otro, aquí es que todos los espacios de Cantabria tienen su, su promotor. De, de, de cualquier signo país. entonces es muy interesante, he querido que sea un reflejo del mundo indiano del mundo jándalo he cambiado la escuela Silo de Carrejo porque en su momento también acogía niñas, la promoción municipal las escuelas de Otañes el colegio de la enseñanza eh, que también estamos ahí siempre que no sabemos si continúa o no continúa, como bien patrimonial o si van a hacer alguna alguna eh, bueno Construcción, algún flotazo <risa> inmobiliario y las escuelas de Solvay, también, bueno, pues es una preciosidad. Pero como Solvay había los, los, hubo una normativa que obligaba a todas las empresas mayores de 30, perdón, que tuvieran más de 30 niños que tenían que tener una escuela. Y lo mismo había en Setares, que en Santos Tierra, que en Valdáliga en las minas de la Florida, en, en Reostil. Sí. es decir, había eh, escuelas y bueno, de otras empresas también ¿eh? entonces eh, lo que pasa es que esta, bueno, pues tiene un, una arquitectura muy singular y por eso también los grandes promotores pues ya los hemos citado, Manzanedo los López del y bueno, los eh, Marqueses de Comillas López del Piélago y su hijo y Ramón Pelayo, Marqués de Valdecilla eh, impresionantes los edificios de esa promoción pero luego, bueno Cuantitativamente el Marqués de Valdecilla dotó a muchísimos pueblos. ¿eh? Tenemos a Navajeda, Mirones, Pontejos, ¿eh? pero bueno, otros muchos más. Y el legado indiano, pues desde la costa, desde la zona oriental, bueno, pues todos estos edificios tienen que ver con los indianos que los promovieron. ¿eh? Los colegios del de, Colegio de Castro, bueno, el actual instituto. Eh, las escuelas del doctor Velasco, las de sobre <coughs> de, de Lomba y Betancur, Ana Betancur y Clemente Lomba, San Pedro de Soba, uno de los muchos indianos de Soba que, que dio dinero para, para escuelas, pero solamente que esta es una escuela, ¿eh? así como dice es la escuela, un es un edificio impresionante. El de Comillas, también de Nuestra Señora de Los Ángeles, el de Pérez Venero, de Santiago de Carriedo. Y luego, en este caso, bueno, este es para reflejar... Perdón, eh, esto. El de San Martín de Hoyos, bueno, pues es también de, de un indiano. Pero en el caso de Campoyo y de es, forma parte de, de esa asociación de Liebana y Peñarrubia, que los residentes en La Habana, eh, de esa zona eh, en concreto... Eh, promovieron en los años 20 y hay un montón de escuelas que ellos promocionaron la promoción Jándala pues bueno, sobre todo la Fundación Villegas eh, la, la, la de Fernando de Quirós el Instituto, que ahora es un colegio también y después ya las de Igareda y Balbas que desde la Escuela de Comercio el asilo y también el colegio que encomendaron a los, a los maristas eh. Otros benefactores, pues desde el, el miembro de la institución de libre de enseñanza, Fernando de los Ríos, al doctor Madrazo, que todos conocemos y que lamentablemente es una lástima de pérdida, si es una ruina realmente, cuando ves las fotos antiguas, entra tristeza. El colegio de la Inmaculada, que el Conde de Isla cedió un, una, un edificio particular, de vivienda y luego bueno pues lo, lo remozaron, pero eh, eh, se debe a, al conde de Isla, al barón de Aznaleta en Ramales, la Fundación Orense. Y luego, esta es muy interesante porque la, la, de, eh, la escuela de Vargas en realidad fue un, un, una propuesta de todo el pueblo de Vargas que destinó un dinero para que se construyera la escuela que es una lástima, pero como es una pendiente así enorme, pues es dificilísimo de sacar el, el edificio, que es un edificio muy, muy interesante y que bueno, le han puesto ahora las, las, las barreras, o es sea, si así, pierdes un poco el, el, el conjunto de la construcción. ¿eh? Y luego las órdenes religiosas, pues desde la Compañía de María... Las, eh, muchas veces no son las órdenes religiosas, como he dicho antes, quienes promovían, pero sí que les, eh, los, los fundadores indicaban que tenían que una, eh, ser una, una, una congregación, estas congregaciones religiosas las que se debían de acercar. Entonces, bueno, pues tenemos del Colegio de San José, las misioneras de la enseñanza, que son los filipenses de Uquera las merced mercedarias misioneras que se conocen en la Merced, el Micaela de la Salvador de Atices, que descubrí que tenían un, bueno, igual lo de Santander se lo, lo conocía, ¿no? Pero tenían un colegio en la calle en la calle Vargas. Y sí. entonces eh, es muy en San Fernando. San Fernando, San Fernando. ¿sí? Es que no la procesión Vargas era en la calle Vargas, es que tuve sí. una foto que no consigo ver más que un trocito de del edificio porque había una procesión ese, eh, ah, en ese sí. día y lo conseguí en el centro de documentación pero cuando fui a mirar los planos resulta que eran de Repullés Repullés era el que había hecho eh, los había remojado digamos los planos anteriores y es muy interesante que de repente Repullés aparezca aquí eh, eh, y de hecho bueno pues conseguí eh, comentarlo para el colegio que tenían el precedente eh, en el, en el otro centro. Las Teresianas, Los Ángeles Custodios, que el anterior era un colegio precioso, que wow. hizo Amán, eh, que también lo había hecho en Bilbao. Y luego estas que he puesto enmarcadas así en negro. Este lo he puesto como con la duda de cuánto nos durará, pero estos ya todos son, eh, bueno, todos han sido demolidos. Este es el asilo de Nuestra Señora del Rosario, que hicieron las eh, siervas de Jesús cuando llegaban. Había muchas internas de fuera de Castro y entonces les ponía la foto. Y, y aparece, era un espléndido edificio de Rucoba, ¿eh? que desapareció. Los Sagrados Corazones también. ¿eh? Y las franciscanas misioneras que hace poco que, que han sufrido la picota. Y la promoción pública. Bueno, pues las construcciones que se hacen en Santander. Porque lo que intenté hacer... Es como era inabordable todos los municipios de, de Cantabria, lo que hice fue concentrarme en tres, en lo que son las ciudades de, de Cantabria: Santander, Torrelavega y Castellanos. Entonces, hacer el análisis de, de, del núcleo y de las, de las entidades que corresponden pues, en, en Torrelavega, Ganzo, Duales, en, en Cerrapando. Entonces, por un lado, tenemos. El, la obra en la ciudad, en, en Duales, o aquí en, en, en Miguel en Hidalgo. ¿no? Y luego aquí en Mioño, en Islares, y eh, una de estas construcciones eh, tipo que se hacían en los planes nacionales, que era el antiguo 25 años de paz, y que actualmente se llama Miguel Hernández. Bueno, eh, ¿qué he conseguido...? por lo menos referenciar, pues, promoción indiana. ¿Por qué digo esto? Porque es una de las conclusiones. La promoción indiana, yo creo que no se tenía duda, pero bueno, lo, los datos lo confirman, eh, en menor medida los jándalos, luego hay otros benefactores, empresas e industrias también, y las congregaciones religiosas. Y luego la, la promoción pública, especialmente en el caso de primaria de los ayuntamientos, y en el caso de secundaria suele ser el ministerio. ¿Eh? los municipios ponen el, el, el, el lugar el espacio, perdón, el solar ¿Eh? el, en cuanto a los arquitectos lo hemos comentado, había pues 50 referencias he intentado poner eh, bueno, pues, planos y referencias de obras que tuvieran que ver con el tema escolar. Y simplemente en esta portada de ver, bueno, el trabajo, no sé si hay algún arquitecto presente, pero es las herramientas habituales, ¿no? Eh, pues en este caso, una, una acuarela de Laredo, que Isabel ya hace muchos años recogió en su libro. Y luego está la de. La, el, el, el título o el. Bueno, una especie de tarjeta que tenía Rukova, donde decía donde se hacía propaganda y luego eh, de gracias a maría Lastra, que hizo unas construcciones preciosas en torre la vega pues en este caso una de ellas eh, bastida es un bueno está hecho en, este está en, en papel eh, de seda en el otro caso es un ferroprusiato, etc. entonces he intentado que también se las distintas maneras de hacer los planos porque no siempre es fácil bueno, la, estrada, la casa que estamos por ejemplo. sí, la sí, sí, también, claro, el Ateneo es de sí, este. sí, <risa> sí, realmente bueno, y arquitectos municipales, he recogido información de algo que haya hecho pues Michelena o Atilano Rodríguez que antes hemos visto el, el, el planito inferior eh, Pérez de la Riva etc. bueno, González Riancho por supuesto porque las obras que hemos mostrado son de... Ay, y me he confundido antes, eh, he dicho... Ah, bueno, no, el, de, el, de, el del Marqués de Estilla no he dicho el nombre, la rab ¿eh? Entonces, que también es eh, el que construyó. Y luego, en Torrelavega los que han sido eh, eh, arquitectos municipales, Lastra y Vías y Cabrillo. ¿eh? Que además, a Cabrillo le encomendaban algunas cosas en el ministerio, por lo que he podido conseguir. Y en el caso de Castro Viales, pues, tanto Eladio de Laredo como el hijo... De González Riancho, que también trabajó en Reinosas. Muchos de los planos, por ejemplo, el, que acabo de decir, el último de Castro Riales, de los planes nacionales, los, el, el, la memoria la redactó González Riancho más. Y luego, bueno, pues todos los arquitectos provinciales, que da mucho juego porque hay muchos, muchas referencias muy interesantes de, de muchos pueblos que recogían el Archivo Histórico Provincial que como solicitaban escuelas y como le mandaban los planos, los pagos, etcétera Que bueno, pues que también tienen su entidad. Los arquitectos que trabajaron, López Buara ya los he pizado o Muro, eh, en el caso de, de los grupos escolares, gallegos, el de Ramón Pelayo, eh, Ced, que es el de el que hizo el de los carabeos, eh, Pezuela, etcétera Bueno, y luego, en la época de... de de franquista aparecen ya otros, otros arquitectos que mandaba el propio, el, propio, el propio ministerio. Por ejemplo, Vázquez de Castro pues lo encontraron en muchos de los edificios tipo que se hacían para EGB, tanto de menor número de unidades como mayor firmaban ellos. Ignacio Martín, por ejemplo, firmó el de Castro, pero Vázquez de Castro, eh, el de Laredo y el, el de algún otro... De... Y bueno, en... en... En la unidad técnica del ministerio durante mucho tiempo estuvo Fernando Cuerno, que era el que se encargaba. Y en la última obra que he visto yo de Fernando Cuerno es en un colegio, que ahora no me acuerdo bien el nombre, no sé si también es Gerardo Diego, y que, que está en, en Astillero, es uno de los nuevos de Astillero y lo firmó Cuerno. Y luego, bueno, pues todo el repertorio de grandes arquitectos que han contribuido a la construcción escolar, como he dicho antes, sin ser constructores, eh, perdón, eh, arquitectos escolares, sino que realmente eh, bueno, pues eran, o recibían encargos o, o, o eran arquitectos municipales. Por ejemplo, Villamor es el, el abuelo de Ignacio Villamor, que ha hecho uno de los edificios de la universidad. Lo que ha hecho en Castro son dos escuelitas muy pequeñas, una desaparecida, pero otras... El, el albergue de los peregrinos, que es una cosa mínima que hay en, en, en la localidad. ¿no? Es decir, que a muchas familias eh, siguen apareciendo. ¿no? Y esto es, bueno, pues simplemente eh, el de Menéndez Pelayo, firmado por González Riancho, el del Marqués este, de Estella, que acabo de decir, ¿no? los planos que presentaban, los de Ispizua, de, del colegio de... La Salle, el de Fernández Quintanilla del Colegio de los Escolapios, el de Coello de Portugal, que es el Colegio de la Paz, y este, que es el Colegio de los Agustinos de Ricardo Lorenzo. ¿no? Y en el apartado que citaba al principio, que tenía yo interés en que de alguna manera quedara vigente, eh, o quedara, que no se perdiera, es el recuperar los proyectos. Y en este caso... Pues estos son los planos del de, de edificio de las escuelas de Terán de 1864, de un arquitecto que firmó en Huesca el, el proyecto, y bueno, pues aparece la, la información de, del arquitecto y luego una memoria que se transcribe en la tesis porque bueno, para ver un poco cómo es el, el planteamiento. ¿no? Y otra manera de presentar los proyectos, de los arquitectos, esta es, esta es muy bonita eh, presentación de Gonzalo Obringa, a petición del marqués de Valdecilla que tienen en el archivo de medio Cudillo, donde primorosamente en, en, van desplegando esos esos planos que son el de, el de localización del, del, de la de las escuelas y luego pues las distintas fachadas que yo he intentado modestamente comparar para que se vea que realmente se siguió el proyecto original ¿no? bueno, luego hay un apéndice documental muy eh, bueno, donde he pretendido reflejar de distintas épocas aquello que me ha parecido muy significativo y a nivel de Cantabria yo creo que es muy interesante a ver que no se me escape Es que este el anexo del plan quinquenal de construcciones escolares porque en, el, en un sitio espléndido que es la casa de José María de Pereda eh, tenemos la suerte de tenerlo el museo de bueno, el museo de la escuela vamos a decir, en, así un plan coloquial pero es el centro de estudios de recuperación de la, de la escuela entonces en el crieme eh, tienen un, un libro donde ese, ese plan quinquenal aparece pueblo a pueblo con todas las escuelas que tenía cada, cada ayuntamiento y pone el número de escuelas, el número de alumnos, etc. Es decir, que da muchísima información de cómo estaba el estado de la cuestión eh, en torno a los años 60. Eh, y por eso también el despegue de que muchos de los lugares se tuvieron que... Eh, empezar a hacer una política de, de construcciones. Bueno, pues aquí recogido de distintos eh, archivos, eh, del archivo general de la Administración, del histórico de Cantabria, que tiene un fondo espléndido también dedicado a, a parte de los planos, pues para, muchos legajos para seguir un, la historia de la educación, el, el archivo de, de Ampuero, el del Astillero, el de Casturdiales, el de Medio Cudello el de Laredo, el de Santander y el de Torrelavega y Boto. Y lo que he intentado es incorporar 152 proyectos. Y así entre nosotros, dada la premura de la entrega de la tesis, no me explico por qué todos los de medio Cudello que tenía preparados no aparecen en la carpeta esa. Pero bueno, espero que en algún momento, porque eran unos planos preciosos que... Había mandado el Márquez de Valdecilla a hacer de las escuelas de la zona y de esas cosas que desaparece en el último día con la premura de que había un plazo que no se cumplía, ¿qué tal? Y entonces, bueno, pues abocados en eso, quedó esa parte sin, sin publicar oficialmente. ¿eh? Entonces, bueno, pues queda ahí pendiente, pero que realmente es muy interesante. Y este, este anexo permite, bueno, pues recuperar algunas de. De, de estos planos que se hubieran perdido porque realmente pues, ni, ni tampoco habitualmente se, se, presta, o sea, se, se accede a ellos porque tienen una desorganización que para cuando encuentran el plano pasan meses ¿no? uh -huh. y bueno ese tipo de historias. Y luego las imágenes, bueno, pues que tenía, como pueden comprar miles, y intenté registrar aquellas que me parecían. Bueno, no quiero cerrar de, el, la, la, la exposición sin decir que realmente eh, pues aquellos territorios que han sufrido mayor presión eh, constructiva que es el caso de Castruldiales, uno de ellos pues van perdiendo eh, piezas impresionantes para que surjan eh, urbanizaciones así que cuando se entra de vivo hacia Santander a, al lado izquierdo está la urbanización Las Palmeras que ocupa el espacio de, de esta obra de rojova de, de finales del siglo XIX. En el caso de, del centro del pueblo a la orilla de la plaza del Mercado estaban las escuelas del Mercado de la Lóndiga, que eran un proyecto muy interesante de, de Laredo y que hasta el año 65 pues estuvo ahí posteriormente eh, ya se pasó al, al, al colegio eh, citado de 25 años de paz actualmente Miguel Hernández y este es el instituto en el que yo aparecí en Cantabria para enseñar historia y historia del arte que pues también de la noche a la mañana que si, es que fui directora esos años y de repente aparecía una pequeña rafa pero no como para que se le hubiera demolido pero realmente ahora lo que hay es un colegio que es el San Martín de Campijo, rodeado todo él, sus patios y sus dependencias, por una múltiples construcciones. Bueno, el, el instituto fue, se fue abajo. ¿eh? Se ha celebrado el año pasado el 50 aniversario. Este curso pasado quiere decir que la construcción es del año 66. Bueno... En otros territorios pues, también se conoce pues, que el patrimonio se pierde. ¿no? Estas son las escuelas de Peñarrosa. Recientemente la obra de Lastra eh, para lo que eran las escuelas de Los Corrales, incluso fue instituto, y bueno, pues ahora eran unas paredes que un día de verano se desplomaron. Sí, sí. Y ahora no queda ni, ni rastro. Y era uno de los ejemplos. Junto con Peñarbosa también, de, del movimiento de Erno en Encantadoría, muy interesantes para haber conservado, porque no hay muchas piezas. Entonces, realmente. Y bueno, ¿qué les voy a decir de Terán? Me he puesto aquí, que si perdemos o no perdemos, porque yo en las últimas fotos que he visto aéreas era que estaba totalmente eh, un edificio de esta entidad, pues ha de pasar a. Bueno, es un propietario. Sí que no lo debe de conservar suficientemente y nadie le llama al orden para que por lo menos contengan el... Sí, sí. sí. y escribisteis ahí también Sí, pero como no quiero terminar en plan negativo, después de que han tenido tanta paciencia de escuchar todo completo pues uno tiene la suerte de que de repente, pues, en este caso era para la publicación del de... 25 aniversario del instituto y es donde empecé a hacer mis finitos en este tema. Y entonces vi que algunas de las construcciones que en concreto habíamos estudiado en un grupo de trabajo eh, en Castro, eh, esta, este edificio tiene los planos de Rucoba. Entonces era un edificio con una, la casa de la casa vivienda y el aula. Claro, estaba totalmente a punto de derrumbarse. Y luego, bueno, pues no es que eh, el color igual le favorezca, pero por lo menos se ha, re, se ha re, recuperado y también tienen, pues hacen una ludoteca, los niños juegan, etc. En el albergue de Talledo, que estaba diciendo que era una de las escuelas de Lope de Mora, pues eh, esta foto le, le hace, o bueno, todavía le hace un favor porque... La otra que tengo están los burros atados al, al acceso y, bueno, totalmente deprimida. Pero la recuperaron y, bueno, pues eh, en un momento también eh, la utilizaron por el verde de curroja. Luego, para el, dicho, el destino de los eh, eh, que procedían de, de, la, de las pateras y ahora están utilizándolo para Colonia Verano de los Niños. Eh, una de hablado también de unos eh, promotores, los hermanos Trueba, lo mejoraron y ahora también es un consultorio. Y, bueno. eh, la de Azas de Cesto, que también es de otro indiano, pues es un, un centro también de educación. Orejo, que yo la primera vez que fui dije, ¿cómo pueden destrozar esto también esta promoción del Marqués de Valdecilla? Y bueno, pues la han recuperado. La de eh, esta también es de, de Setién y bueno, pues le han hecho un, un, un apaño un poco curioso pero por lo menos cumple, un, está funcionando como un lugar de encuentro eh, la de Solórzano también porque en Solórzano había una preciosa de las de tipología de, de neoclásica por, por así decirlo, también desapareció y luego pues bueno, pues Van haciendo lo que pueden, ¿eh? como función. En este caso están enfrente de la Colegiata Castañeda y es el centro de información y turismo, que dan información turística, y era la escuela de su conjunto, que era de una posición. En este caso es eh, de, de, de, Car de Cartes y es un centro cívico. También es un poco en la línea de las de Lastra, que hay en otras zonas colindantes. ¿eh? Y bueno, pues esto es que es. Eh, el Museo de la Escuela en Mogrovejo que lo que están haciendo es ocupar eh, sendos edificios de las escuelas de niñas y de niños y bueno, pues agradezco la atención y el haber hecho el esfuerzo de aguantar el tirón un día de agosto como hoy ¿Eh? bueno, pues, después de... De esta exposición tan densa, tan, pero también expuesta, la verdad, eh, abrimos un pequeño coloquio eh, por si alguien quiere preguntar algo o quiere comentar algo al respecto de, del tema que se, ha, que se ha tratado en el día de hoy. Dos una pregunta. Sí, sí. A Bueno, de verdad, agradecerte porque ha sido gustadísimo, victoria. Buenos yo era, días. Buenos días. Buenos días. Buenos días en bueno. San Pantaleón de Alas, la de Marquesa de Viluma Sí, sí, sí. No te preocupes que aquí aparece. Aparece. No, eso es muy importante. Sí, sí, sí. El seminario y sí. demás. Lo, lo, lo contemplo. Sí. Es centro de la promoción indiana, eso, sí. eh, luego la Marquesa de Viluma se hicieron con ella pero previamente tuvieron el seminario y bueno, lo tito, ¿eh? de una familia, sí. Y luego después otra que no ha aparecido, porque desapareció en los años 60, que son las trinitarias de Vargas. Ah, sí. Ya, esa no la, no la tengo recogida, ¿eh? porque... Era un, era un edificio así como tipo... Sí, pero esa de las trinitarias es igual es que yo igual he dicho las mercedarias, igual eran las trinitarias las que yo lo tendría que probar pues, ah. eh, eh, repujes hizo el el el plano es que estaban las sí, trinitarias es que aquí, sí. y las adoratrices más o menos sí, sí creo que me he confundido hoy porque es que tengo claro, cantidad sí, de sí, datos sí, pero si entramos en las trinitarias que no se llamaban Trinitarias solo, ¿verdad? Eh, no, ¿Sí? ¿Sí? no sé cómo se llaman. Sí, sí. De malas, sí. Mi, misioneras de sí. la Santísima Trinidad o sí. algo así. Y ah, luego sí, sí. otro, otro ah, edificio, sí, edificio que, es que todavía sí. está, pero que tampoco no, no sé si lo han nombrado. No es el de Quirós de Cobreces, sino sí, no, el gran seminario también, escuela que tenía la Sierra de la Calidad, en Cobreces. Un edificio tremendo. Sí, pero ese lo he puesto en eh, la Fundación Villegas. Que era la Fundación Villegas. Mira, eh, eh, eh, pues son jándalos. los Villegas los tengo, el, el grandísimo que comentas, y luego después el, el que está más pegando a la iglesia, que tuvieron una bronca terrible porque les tapaba a la iglesia del edificio y todo eso. Pero está, está referenciado aquí. Sí, pero pero son... es Lo he dicho antes, es que las hijas de la caridad tienen un montón de colegios pero no son de ellas, son de los promotores en los sitios más recónditos pero es un promotor el que dice que quiere que vayan las hijas de la caridad como en el barquín quisieron que fueran los claretianos o los maristas en cabezón es decir, intentan que una orden religiosa se haga cargo de, de, de, de la escuela. Sí, hay, hay un grupo escolar que me llama que se ha llamado a desaparecer en, en el Matienzo eh, está perdido, es un centro <risa> amplio, unos edificios de piedra bueno, sí, sí, y con es eh, eh, ¡Ay, roja. no sí, sí! ¡Qué disgusto! Bajando de Ruasba, vas hacia Sí, entre... Bueno, es eso que arriba, la fundación, la, la tengo y referenciada derecha y hecho la foto, pero de lejos, para que se mire bien mucho verde, porque da vergüenza ajena cómo se ha ido desplomando el, el edificio. Creo que se llama Fundación Blanco, o tiene que ver no, no lo sé. con Blanco. Lo que, lo que sí. llama la atención, y a ver si no, no, me no, no, puede responder, no me es... En ese, en ese valle que es, está inmerso entre montañas, que es un, el único lugar habitado es Matienzo, ¿cómo puede ser un centro escolar tan amplio? Pues un poco porque dependía de, del promotor. En, en ese lugar hay otra escuela, un poquito más arriba de lo que es el núcleo del, del pueblo, tienen otra escuela, pero la que realmente es importante y de, bueno, de apariencia desde el punto de vista de la arquitectura es ese, que se llama Fundación Blanco, creo, lo tengo por ahí recogido, pero a mí también me sorprendió el estado de abandono y entonces estuve hablando con la gente, porque era un día también de agosto, que me di una vuelta por allí y claro, había visto que habían mejorado un poco la, las escuelas de arriba, que eran eh, ayuntamiento y, y escuelas. Eh, habían también hecho alguna en arredondo el, el, el, una parte del ayuntamiento una parte posterior también entonces que, eh, intenté volver a hacer otra vez el, el camino hacia la, la parte más alta que habían perdido algunas escuelas en, en la ladera y ya cuando bajaba hacia el soluzano, a mí me faltaba en la documentación yo tenía porque yo empecé a hacer eh, las, las fundaciones benéfico-docentes porque yo sabía que me iban a dar juego para la arquitectura, pero como luego la tesis la hizo la hizo eh, del río diestro, entonces pues yo ya ese campo lo dejé. Luego Ángel tuvo eh, bueno sistematizó ahí tuvo el aplomo de disponiendo todas las fundaciones y del periodo que él estudió, pero que también daban pista. Y claro yo lo que intentaba, puesto que los demás habían estudiado otros aspectos que a mí me, me entrara eh, si habían hecho un edificio y claro, yo veía que lo, lo señalaban en algunos legajos pero no, no conseguía algo y ese día fui me explicaron que claro que funcionaba que en algún momento hubo campamentos que intentaban darle salida pero finalmente eh, se dieron cuenta de que bueno, que la, la última que había sido una, un invierno de mucha nieve se les había eh, hundido el tejado entonces realmente se conserva que además le ha puesto como una protección de red alrededor y lo harían porque tenían dinero, porque eran unos eran varias, varios legados que se unieron. En un momento fue el que hizo esa construcción, pero luego también otros del Valle. Lo tengo recogido ahora, si luego lo quieres ver más. No, no, ve. no y lo, lo explica, pero es porque... Bueno, y luego, porque mira, esto de ser nuevo rico y de aparentar, a todos nos, nos, nos, nos llama, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos eran pues, gente muy, muy humilde de, de su pueblo, que habían tenido la inmensa suerte de ser unos de los pocos que volvían con dinero, porque los demás se quedaban allí muy pobres. Pero los que venían, ¿qué hacían? Buen pateo, buena casa, buena escuela, conducción de aguas. Entonces, cuanto más grande, mejor. Y realmente sorprende porque hay... Bueno, ¿has visto la de Villaverde? O sea, no sé cuántos alumnos habrían en la época Villaverde, pero no creo que para tanto. No, no, no, solamente, solamente una cosita, si ya sé que es tardísimo. Es que eh, tenemos una visión un poco equivocada. Los pueblos estaban llenos de niños llenos absolutamente llenos de niños. De tal manera que no había censo escolar en la mayor parte de los municipios. Entonces el ministerio lo que hacía era calcular que el 15% de la población como población que tenía que estar escolarizada. Bueno, pues en Cantabria yo las estadísticas que he hecho nunca hemos bajado del 20-22% de población que tiene que estar escolarizada. ¿no? Entonces claro a veces te encuentras aulas gigantescas. Responden a dos motivos. Uno lo que decía un poco Maribide, bueno, la prestancia, que iba paralelo a la importancia que se le daba a la educación, es decir, el mejor edificio del, del pueblo tenía que ser la escuela en ese sentido, ¿no? Pero por otro lado es que había muchos niños, muchos, muchos niños, muchos. Sí, y bueno, y luego yo creo que depende de la capacidad del promotor, ¿no? Hay pueblitos, como hemos visto, que son muy pequeños y sin embargo la, la construcción es, sí, es importante. En Guriezo también, por ejemplo, la que hicieron que lo presentan unas religiosas. Ubilla, Ubilla sí, Uvilla Núñez. Sí, sí, sí Uvilla sí, Núñez es. Sí, es, es eh, sí, grande importante. y hermoso. Bueno, sí, ¿qué me a dices el detallido? Que es un sí, núcleo sí. más pequeño, no puede ser. Y hicieron la capilla, que es otra de las cosas que bueno, me he tratado que te. Todo, pero muchas veces la pista, bueno, también lo hemos contado, tú lo utilizabas, lo de la capilla a la orilla de la, la capilla del fundador a la orilla de la escuela. Y es que algunas incluso la escuela estaba, la capilla en el mismo edificio en la escuela. ¿Eh? Por ejemplo, en Torazo, en, no me acuerdo en qué pueblo exactamente pero está bueno, recogido que es la capilla uh -huh. y la, en la escuela entras en el zaguán y una puerta a la iglesia otra la, la escuela. Y en, en Talledo, un sitio minúsculo, que hay pocos, ahora hay muchos adosados, pero antes había cuatro cuatro casas, ¿eh? es verdad, y muchos emigrantes. ¿eh? América Entonces es que es un, una casa de entidad, una iglesia y, pues, y el pueblo casi... Ni... Uh -huh. Ni se lo merece, en el sentido de que tengas tanto tamaño. ¿no? Bueno, como todavía tengo un una. Ah, dime, dime. Que Tampoco tienes la escuela de la Concha de Villascusa, me parece, ¿no? Pero es un centro público. Sí, sí, pero no ah, tengo por aquí la... dentro, ¿eh? creo. Sí, sí, porque sí, la, concha, la Concha es uno de los eh, lugares. Sí. Bueno, pues es que os he dicho que no quería hacer un catálogo, primero. El segundo, ¿Es? que es que ahí dentro hay muchas imágenes, Puestas no. de lo que pasa que él no podía, es que ya me parece abusivo. Entonces, ¿qué os voy a contar? ¿Es? De, de, del otro, ¿no? Bueno, pues como casi son las 10 y todavía tengo que decir unas cuantas cosas que todavía queda el último punto del orden del día, antes <risa> ¿Ah, si tienes por ahí para sacar foto, alguna Ay, sí, foto te sí, sí, sí. vamos a hacer la imposición lo... honorífica ¿Sí me a de la medalla. Esta es la medalla, de imponer a los <risa> a Quitaros, la, o, la medalla, es. medalla que se impone. de la luz, ¿no? A ver, no espero Vamos a ver. que